Hola gente del mundo, soy Iki y seguimos con Godot 4. En este caso vamos a estar viendo luces, ya que fíjate, yo acá tengo un objeto, seguramente tenés el tuyo, y no se ve como yo desearía esto porque están faltando luces en la escena. Es muy fácil, tenemos diferentes tipos de luces, vamos a agregar y fíjate que si escribís like ya te van a aparecer algunas, por ejemplo. Tenemos en el, lo que sería Light3D, de todas formas, si, si lo buscas. Vamos a tener este tres tipos de luces principales. Básicamente esto es muy parecido a lo que eran las luces de, de Unity o de otros engines también, así como Blender también, en donde el tipo de luz básicamente va a variar según lo que abarca, o sea, va a haber luces que abarcan un espacio muy grande o le pegan a todos los objetos por igual, o vamos a tener luces que tienen una dirección en concreto, una proyección en concreto. Entonces... Para ir al caso, lo mejor que puedes hacer es ver la descripción del tipo de luz. Por ejemplo, esto es una luz como el sol, básicamente ves que se dispara una luz direccional desde una distancia, como por ejemplo desde el sol. Tenemos una Omni light, omnidirectional light. No viene de una dirección específica, sino que va a cubrir un cierto radio, ves como lo haría una vela, por ejemplo, o una lámpara. Spotlight es una luz de área como lo podría ser por ejemplo una linterna donde la proyección va a salir del objeto hacia otro lado sin alguna variación específica. Y bueno, básicamente eso son. Tenés que ir probando como para poder ver lo que son en concreto porque es un impacto más visual el que va a tener ¿no? que otra cosa. Fíjate, yo ahora creé esta luz que es la que es como el sol pero fíjate que no está haciendo nada o sea no es mucha diferencia acá. Eso es porque Acordate que a pesar de que es como el sol, tiene una dirección y mi dirección no coincide, fíjate, está apuntando para allá la luz, no coincide con donde está el objeto. Ahora bien, si yo lo que hiciera es rotar el objeto, fíjate que va a estar iluminando, lo cual está bastante bueno. Fíjate que acá entonces, habiendo rotado la luz para que la dirección incida de una forma diagonal, vertical, vamos a obtener este resultado. Va a ir variando el resultado según lo que yo vaya haciendo. Además de eso, las luces tienen diferentes propiedades. fíjate que, por ejemplo, tenemos que va a impactar sobre el sky, que sería esto de acá atrás. Eso después te voy a mostrar cómo se puede operar. puedes trabajar con las sombras. Pero lo más importante estaría acá, en light, porque acá puedes elegir el tipo de color. Que tira la, la luz. Si era un color más amarillento. Como sería más cercano al sol, tal vez. Fíjate que ahí impacta un color demasiado amarillento. Tal vez. Acá tenés la energía con la que va a tirar la luz. Mira, está bastante bueno. Porque al ser metálico. Ejerce un reflejo. Eso, aunque no tenemos mucho sobre lo que reflejar en este momento. Y bueno, básicamente eso es lo más importante. Yo diría que con estas dos opciones. Es lo principal que vas a estar usando para. Para este tipo de luz. Ahora vamos a probar otro tipo de luz para que puedas ver un poco la diferencia. Tenemos este tipo de luz, Omni Light, que básicamente es como la de la vela que te dije. Fíjate que cubre un círculo, ves, cubre un área. No va en una, en una dirección, sino que cubre más que un círculo, una esfera. Entonces yo ahora le voy a dar a play. Y fíjate que se ve que está impactando. Porque claro, va desde el centro, va pegando hacia todos lados por igual. Observa que podemos jugar un poco con la, con la curvatura, la atenuación. Esto ya es un poco más a nivel prono. Vas a tener diferentes resultados, el rango. O sea, fíjate cuánto puede impactar, como el size, la dimensión de esto, ¿no? Y tanto en este caso como en el otro. En todos los casos, fíjate que tenemos el tipo de luz que vamos a estar emitiendo. Que sé yo, queremos... Hacerlo un poco más verdoso. Fíjate que no es tan impactante ese tipo de luz. Vamos a tirarle más energía, pero... ¿Ves? Esto como te digo y como decía la descripción, más que nada es para hacer, por ejemplo, una vela, una antorcha, algo que hace una luz circular alrededor del personaje. Como por ejemplo en Pokémon, la luz que, que lo rodea cuando están las cuevas. Y vamos con el último tipo de luz. Al menos dentro de las más destacadas. Que sería la Spotlight? Fíjate que la Spotlight. ¿Ves? Tiene cierta dimensión. No es una luz que viene nada más de una dirección. Y le pega a todo. Sino que tiene. Es como la cámara. Puedo ver que tiene como una suerte de, de alcance. ¿Ok? De un Field of View. Un campo de visión. Entonces no solo es la dirección. Sino que también. Es el tamaño lo que va a impactar. Y determinar si el objeto queda dentro de la luz o no. Fíjate, en este caso yo quiero que le dé al objeto, pero mira, ahí no estaría dándole. Y si yo reproduzco la escena, efectivamente no le está dando. Ahora, si yo desplazo esto para que esté por encima del objeto. Vamos a disparar un poco más cerca de la luz para poder ver qué es lo que vamos obteniendo. Fíjate que ahí fíjate, se ve medio Apenas un poquito, ahora mientras lo voy acercando vamos a obtener mejores resultados. O peores, Atacarlo por ahí. Fíjate, ves ahí le está dando medio de costado y se puede ver gracias a la metalicidad del objeto. Esta suerte de efecto. Esto hay que tener mucha precisión porque ves los ángulos tampoco son tan simples a veces para enfocar un objeto, pero bueno, como podés ver podemos tener resultados bastante copados. Tal como te mencioné anteriormente, tenemos la propiedad light que me va a permitir emitir un, una suerte de color a la luz. Ok, porque si no es blanca por defecto. ¿Ves? Y una intensidad a esa energía que va a estar largando. Ok. Podemos también aplicar una especularidad bueno, con esto tenemos los de las luces. Si querés quedate para ver cómo continúa esta suerte de ping pong 3D. Y si no, podés ir a los próximos videos donde vamos a estar haciendo juegos muy zarpados. Así que procedamos. Lo que voy a hacer es duplicar esto porque voy a tener dos players. Lo voy a arrastrar al lado contrario. Fíjate que la luz no está impactando los dos porque no puse una luz que, que pegue directo en ese ángulo. Así que vamos a tratar de poner crear un nuevo tipo de luz que va a ser Directional Light, para que le pegue a todos los objetos por igual en una dirección en concreto. Ahí está. Entonces fíjate que ahí estaría pegando a los dos elementos por igual. Si queremos le podemos dar un poco de... le vamos a dar cierta luminosidad al estilo luz del sol. Depende del tipo de juego que quieras hacer, ¿no? Ahora vamos a trabajar directamente con lo que sería... Los límites, para los límites puedo directamente duplicar esto y tener más o menos lo mismo pero en color blanco. Ok, o sea que voy a duplicar, vamos a extender la dimensión de esto a lo que va a ser más o menos 2, a ver, o 3. Si le quiero cambiar el color de material, cada objeto va a compartir este material, por lo tanto tengo que crear uno nuevo. Entonces fíjate, ahí creamos este borde. Y ahora sí, a este vamos a tratar de ponerle borde... Uno. vamos a duplicar e ir llevando cada borde a su lugar. Simplemente rotamos el borde 3. Y le vamos a dar una dimensión de 5. Clicamos una vez más y lo traemos abajo. Fíjate, tenemos un resultado bastante bueno, acá por ahí este lo tengo que mover un poco más a la izquierda. Ok, una vez que tenemos todos los elementos, ahora tendría que hacer la pelota, ¿no? Eso es muy fácil. Esto le voy a poner paleta 1. Paleta 1 va a ser este, paleta 2 va a ser este. Vamos a duplicar una de las paletas para hacer la pelota. La pelota tiene que tener las mismas dimensiones. Por lo tanto va a ser 0.2. 0.2 calculo yo, más o menos. Quedó demasiado grande ahí, diría. Tal vez le podemos bajar a 0.1. Fíjate que estaría bastante bien ahí visualmente. Vamos a cambiarle el color. El color a la otra paleta. Y le vamos a añadir los cuerpos correspondientes estático para las paredes kinemático para el resto Bueno, quédate ahí porque vamos a seguir con mucha más magia, así que compartí, suscríbete, dale me gusta, comentame qué es lo que esperás hacer con todo este poder de Godot 3D, y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.